En estos años entrevistando a personas en Venezuela te das cuenta que la crisis ha tocado todos los niveles de la vida civil pero hay una constante y es que en el momento en el que la gente por fin toma la decisión de protestar ocurre que se encuentra a veces sola en la calle. Y cuando digo sola es sola por sector, sola por gremios. Los transportistas en su momento lo hicieron y al final estaban ellos solos. El año pasado, año 2018, las enfermeras se organizaron en la ciudad de Caracas y otras en el país para reclamar por sus pésimos, pésimos, malísimos salarios en un momento en el que decían que no les alcanzaba para, por ejemplo, cambiar los zapatos. En este momento no les alcanza ni siquiera para comprar la comida y sin embargo siguen protestando y las autoridades no les hacen caso. También hay protestas de maestros, maestros que inician un nuevo año escolar y se dan cuenta que tienen salarios casi que de esclavitud o quizás en entornos de esclavitud fuesen un poco mayores, pero tener salarios de 2 dólares al mes pues no les alcanza. Han anunciado paros, protestas y otras cosas y lo que han hecho en la ciudad de Caracas es dispararles en las calles cuando manifiestan. Muchos de ellos cuando reclaman le piden a la sociedad civil que se sume. Pensar, por ejemplo, que es la gente la que está afectada porque no tiene un centro de salud con una enfermera. Pensar que son sus hijos los que no van a recibir educación porque el maestro o la maestra no puede llegar al aula de clases porque el salario no le alcanza ni siquiera para pagar el pasaje. Nos muestra los efectos de la crisis en la vida de la gente. Pero se da la paradoja de que todos están tan atrapados resolviendo su propia emergencia personal que no puede salir a la calle, al espacio público, a acompañar una manifestación de exigencias de... Empleados públicos, pero además hay una vuelta de tuerca y es que la represión ha hecho que la gente le tenga mucho más miedo al espacio público, a la manifestación, a la exposición. Entonces es una suerte de secuestro, es una suerte de situación en la que no hay respuesta clara, no hay un lo que la gente debe hacer porque no hay una receta escrita. Estamos en el año 2019, siglo XXI, y los métodos de represión son cada vez más sofisticados. En ocasiones no basta solamente con amenazar a la gente, sino que se les retira el derecho a acceder a alimentos, el derecho a acceder a medicinas, el derecho a permanecer en una comunidad, porque incluso ha habido gente expulsada de casas de misión vivienda por protestar, y todo eso en conjunto lo que habla es de un sistema represivo que se ha ido sofisticando a lo largo del tiempo. Como no hay respuesta clara, la gente sigue perdida. Y entonces es momento en el que los liderazgos políticos tienen que ver si acompañan, se hacen eco o son parte de la organización y liderazgo de este tipo de cosas. Porque resulta que la vida cotidiana sigue ocurriendo y ocurre en una suerte de asfixia en el que la gente básicamente no le alcanza para nada. ¿Dónde está la inspiración? En que muchas de estas personas cuando reclaman, cuando lo hacen en nombre de su dignidad, lo hacen también para preservar las cosas que saben hacer. Una maestra que todos los días insiste en educar está haciendo su propia labor de resistencia. Una enfermera que va a sanar, a acompañar pacientes, incluso en momentos en los que no hay insumos, es alguien que le está dando sentido a su vida, aunque sienta que está bajo secuestro. Muchos venezolanos todos los días respetan sus especificidades y tratan de dar lo mejor de ellos a pesar de tener en contra todo. El acceso a servicios públicos, el Estado, la justicia y tantas cosas que han reclamado. En ese sentido, hay unas dificultades enormes sobre la vida, pero también hay un ánimo de responder a diario, de tratar de salir, de hacer las cosas que hace que limpio todos los venezolanos no se frenen. ¿Cuál va a ser el final de esta telenovela? Nadie lo sabe, pero al menos queda el registro de todas las personas que no se rinden. Y esa historia habrá que contarla también. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y mucho más. Los puedes obtener en patreon.com slash NakiLuisCarlos.